Ya lo tengo todo hablado para, se para cogerlas en enero y febrero y en diciembre de trabajar lo justo, ¿sabes? Nada mejor que la Mi trabajo el de la seguridad, es así. No hago nada porque no me canso, no me canso. La vida acaba pereciendo. Aceptad vuestro destino soy la líder de salto. Vamos a saltar, tío. Dice Pásaselo a Juancho no Chenis. Soy la líder de salto. Juancho tiene ya ahí sus fotogramas ya. Cancela eso eh, este sitio me suena al del otro mapa, tío eh, La base esa donde está lo de... Sí, el pantano ese Ha caído gente, creo, eh Perfecto Lejos de prisa, Está lleno de escudos y no se puede entrar. Vale, aquí. Aquí hay un nuevo escudo. Nivel 1. Aquí hay de daños daños? Aquí un nuevo escudo. Nivel 2. ¿Estáis a punto para infligir daños? Aquí hay un subfusil Bolt. Atentos a la nueva barca. Sí, es de como el apuntado rápido. Suerte. aquí hay un cargador de francotirador a nivel, nivel 3. Ay, Vayamos por aquí. Aquí hay un flatline. Tengo la de Bo, No sé si cogerla. Vamos a otra tienda, Estoy ¿eh, aquí? bienvenida a la tienda. Tengo justo lo que necesito. Necesito un escudo, si sí, veis. Tú te vienes con mi, Aquí hay un Evo Escudo. Nivel 2. Gracias. Sí, es que, es que la tienda ahora puede escoger todas las cosas. La munición. La munición no puede, solo no ocupa espacio, ¿sabes? Aquí hay munición pesada. Mejor esta parte con la de Botion. Aquí, aquí hay un botiquín. Aquí hay una culata estándar. Nivel 2. Tienda. Es que la tienda es una chetada, tío. Buena Mira, le doy a, a la flecha para abajo. Aquí tiene la tienda, ¿eh, Cherry? Voy a esperar a que se me cargue para volver a echarla. Es una chetada, tío. Atentación. El campeón ha sido eliminado. Campeón eliminado. Atentos. El anillo se cierra en un minuto. 45 segundos para que se cierre el anillo Queda un buen trecho y voy con tacones Así que en marcha Aquí hay un cargador ligero ampliado Estamos a tomar por culo, eh Aumenta la munición. Cancela eso Lo necesito Tenemos que coger Vamos a ver este video, vale Aquí hay una culata estándar Nivel 2 Aquí hay una mirada. El Como café. a mí me gusta. Claro. Mira, todo lo que ha dejado el Juancho lo has cogido tú por la máquina. Uh. Y lo has dejado aquí. movimiento. Estamos todos fuera Necesito la mirilla no, de la R99. Yo la tengo ya. No bueno, tengo un cargador ligero, se va a aparecer, ¿eh? Yo tengo uno blanco. Uno blanco, creo que lo he cogido yo. Cuidado con la nueva parca, amigo. Tenemos que meternos en un portal de esos, tío. Y volar por ahí. Voy a poner un. Tirolina aquí. Vale, ya estoy, eh. Tirolina desplegada. Atención, lanzando pack de supervivencia. No llega un pack de supervivencia. Sheriff, no cogido la tirolina que no es. Ah, vale. No llegas bien. Madre. Aquí hay una mira. Aquí hay una culata estándar, nivel 1. Tirolina. Aquí hay una tirolina. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Ay, bueno! Aquí hay una mira. La, la tienda de la a la tienda. la no tengo ni idea. Buena elección. Tenéis buen gusto. Mamá tiene un nuevo juguete. Dispara de aquí delante, eh. Eh, Cuidado. eh, gas, eh, cuidado, aquí. Está ahí. Amenaza avistada. No tengo a tiro, eh. No, cheri. Si la he marcado, si la he marcado. Cherry, quita ¿Sí? mucha vida, quita mucha vida eso, le he marcado Me han tirado el veneno, han tirado el veneno ha reventado uno, eh Espera, espera, espera, que han tirado el veneno Venid... No... no, no, no, no. Apretado, Recargando Recargando Me ha reventado uno, eh Recargando Me disparan, amigos Cuidado, eh ¿Dónde? Amenaza. Sí, sí. Se están pegando. Les han ruseado. No perdéis altura, no perdéis altura aquí. Voy eh. a apurar, eh. Mierda. Necesito... Me, han visto me juro, eh. Voy a parar. A para curarme. Hace falta granadas, tío. No lo tengo. Voy a poner a la tienda a ver no, no, no si hay. Cuidado, eh. Que alguien cubra. No veo granadas, tío, aquí. Vale, tres granadas hay, ¿eh? Coge granadas, ¿eh? Aquí abajo en la tienda no hay uno, aquí en la casa. Tenemos una nueva Estoy adelante. Granada va. Electroestrella lanzada. Muerto otro. Recargando. Cuidado, eh. Contacto con... Recargando mis se va por la tormenta, por fuera de la tormenta se va, eh. Aquí, ¿eh? me Cuidado. Me mata, eh. Con está reventado, eh. Corre que no tengo escudo, eh. Se está curando ahí. Se está curando ahí, eh. Deberíamos ir por aquí. Venga, rematarme, tengo que rematarme. ¿Estáis cheri? Voy a parar a curarme. Vale la parca. Intenta reírme por... a la derecha, serio. Pues Pero favorito, me estoy curando, es eh. Es serio, es serio. Esos minutos yo creo que me da tiempo. Sí, sí. Dios, ¿cómo me ha matado? Es que no tenía escudo de esto, tío. Cuidado, eh. Yo estoy en la, la tienda, lo malo que... Es. Buah. Voy a poner la tienda, Sheriff. Vale, pongo la tienda aquí, Sheriff, y lutea todas las bombonas. Espere, para allá, eh, tío. Tengo todo mi equipo allá. ¿He ¿Eh, viene una moto? ¿Eso es una moto? No, vale, es la nave, la nave. Sí, sí, sí, es que estaba aquí. La jabok amarilla, tú. Tú te vienes conmigo esta noche. Estoy aquí, para salvar la aquí, hay una, aquí hay un cargador Aquí hay un cargador ligero ampliado, mi cajita, ¿eh? no un rapazo, ¿eh? Yo es que estoy en la tienda No sé, si te cogemos algo lo ¿Qué dices Qué cabrón, qué cabrón, Es tío. Que, que no sé, tío, Juancho, que he cogido vida Nada más Que si hace falta algo Tío, lo... No, no, no ¿Dónde está mi caja, tío? Aquí, Juancho, aquí Aquí hay una caja ah. de enemigo Este no, es el no, no, gordo rojo. Ya, ya Si te falta algo, me lo dices, yo solo he cogido vida. Y si tenías vida, cabrón, oye, venga. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Sí, sí. Pancho, te tiro un botiquín grande, tengo cuatro. Toma, toma, aquí tiene. Bueno, espérate. Tómate, pues voy tirando, que mira como que toma, te lo. Toma, encima. Qué casco, calla que casco. Uh. Eh, 13 segundos, esta tormenta nos revienta. Eh, esta, partida, esta, partida, esta partida, esta tormenta nos revienta. ¿Qué necesitas? Toma, cabrón. Claro, me estoy curando, me estoy curando. Te tiro un fénix. Vale. Vale, pero con eso estoy ahí al gancho Cuidado, eh. Sí, sí, sí, pero, pero vámonos, vámonos, Chery, la tormenta quita. Es que no conozco el mapa, tío Hace falta pilla cobertura ¿Vamos por detrás? ¿Por dónde? Por detrás, por detrás, por detrás Y aquí también Es que no conozco Aquí, aquí, bien, aquí, bien, aquí, bien Aquí, aquí estamos bien sí, Pero sube, sube, Juancho Sube, reagrúpate con nosotros, por favor Es que no conozco esto, tío no conozco esto, tío. Y esto, bueno, hay piedras. Cuatro pelotones. Venid aquí, ¿eh? Que se han matado, ¿eh? A ver, si no sé si pillar algo la tienda aquí. Bueno, algo pilló. Sí. Aquí es donde hemos muerto antes. Atención, se acerca un duplicador. ¿Dónde hay otro paso? El paso es ese, por ahí no podemos pasar. Vamos por Otelina, aquí abajo. Eh. Es que no, sí, no, por aquí no, aquí te caes al vacío. Te caes al vacío, Ya, ya, pero hey, es hey. que es que estaban ahí. Espera, a ver, que están por aquí ellos, eh. ahí, están ahí. Eh? ¿Están ahí? Hay un eh, he pasado, tienen que he, venir, he pasado. Venir, sí, sí, pero muteando, venir, ¿eh? venir a por posición, venir a por la posición. Que Se están pegando ahí, temblan, ya, y aquí, aquí, no. Atrás. Se están pegando aquí, eh. Sí. Pero aquí hay que esperar a los que vienen por detrás, eh. Porque aquí gente, aquí para... gente. Vale. No no aquí gente, por... aquí Esperaos. gente. Eh, pla, déjalo, déjalo. Vamos a esperar aquí a esta gente. Que de detrás. Y sí, yo voy a esperar a los de detrás. Ponte en esa esquina, Che. en esquina ahí que pato, pato, y que Yo cubro la entiendo. espalda. Yo lo que quiero es pillar posición fuera de la tormenta. Nos no te muevas que vienen, eh. Se cierre el anillo. Si queréis algo, aquí estamos mal, eh. No, vienen, el vienen que El primero que venga cae. Vienen por mi lado, eh Andar agachados está, Están esperando ellos aquí, tío Están esperando ellos aquí Gracias, Jair, tío Sí A ver si se entretienen entre ellos Es que aquí está bah, qué putada Eh, Tirolina, Tirolina Se han ido a pillar posición o algo, eh ah. Van por aquí arriba Por aquí están Yo voy por altura, mi de... ¿Dónde quieres que la ponga? Está ya, ¿eh? eh está ahí, ahí, va, ahí, va, ahí va. ¿Buah? Sí, sí, sí Cuidado, eh, como la ha reventado la Devotion Y sin todo el cargador Cuidado, oh, eh, cuidado, eh Juancho, tienen tirolina momento? al depósito. Mis Escucha, vamos a los que están allí, que están bien. Venid conmigo por aquí. Tienen otra tirolina aquí, lo tienen bien montado, eh. Emboscada, emboscada, hay otro pelotón. Cuidado, eh. Tira humo, sheriff. Tírales humo. Pero... Vale, pero cuando eso tira el humo en la cara No, Juancho, espérate que cojamos posiciones, cabrón estaba disparándome, por el culo Es que esa es lo que pasa, que ahora yo... Vale, se han matado, eh, tres pelotones, eh Aquí está el otro Están aquí No, venga, cuidado, que no, están arriba, están arriba Tengo tirolina, Est por aquí, por Están en aquí. altura, aquí. Juancho, que te van a cazar Claro, están en altura. Están aquí, eh. ¡Buah! Está aquí, dale, está aquí. Blanco Muerto, eh. Recargando. Aquí eh. Buena, cuida, falta un pelotón, eh. Cúrate, Juancho. Cúrate muy bien, solo queda un pelotón. Habrá fuegos artificiales. ¿Cómo mata a la Devotion, tío? Y sin turro cargador, eh. Recargador. Chicos, venid a la zona rápido, por favor. Montando la tienda. Cuidado, eh, chicos. Ahí. Contacto localizado. Están disparando. Recargando mis. En la sentidos. casa, en la casa, que no sé dónde están, eh. Aquí. Aquí, pero, pero marca, porfa Buena, buena v, eh? Cuidado, eh Me ha reventado, eh No hay granadas ¡Está aquí! ¡Muerta! ¿Muerto, muerta, muerta ¡Por detrás, Pancho! Me han disparado por detrás Ahí. No marca, marca, marca, buena, marca, marca. Buena buena. buena, buena. Buena, buena, buena, grandes. Hola, Samir. Otra victoria más. Qué buena. ¿Cómo mata a la Devotion y su cargador, eh, chavales? Uf. Cuando he enganchado ese corrido, muerto, tío. Con escudos rojos, eh. Y yo con escudo azul.